a mi canal, yo soy el marguito yo vengo a hablarles sobre cómo ser streamer en cuba si es posible ser streamer en cuba, ser streamer en twitch youtube y otras plataformas que se pueden ser stream pero voy a enfatizar solamente en esas dos plataformas, pero antes suscríbete a mi canal recuerda que me suscribirse es gratis y en estos tiempos de hoy que todo es caro o sea, suscríbete güey es gratis Mira, hacer stream en estos tiempos de hoy, año 2022, eminando 2022, que estoy grabando este video, es algo muy famoso que todos los jóvenes quieren hacer, literal, hasta yo quisiera hacer. Pero en Cuba es una cosa muy complicada, en Cuba y otros países en el mundo, pero yo voy a enfocarme en Cuba. Hay tres cosas fundamentales que se necesita para hacer un buen stream, una buena calidad de imagen, un teléfono o una tableta, una computadora y conexión a internet. Empezar por el primero una buena imagen la verdad que tú puedes tener una buena imagen con tu mismo teléfono o una cámara profesional pero los precios en cuba los teléfonos de, la, de las cámaras profesionales son muy altos incluso de las webcam de baja calidad de gama baja en otros países del mundo cuestan 17 18 dólares aquí cuestan bastante dinero si no tienes buena calidad de imagen no importa no te desesperes tenemos todavía más pasos Puedes ser streamer y, tra y, tra y transmitir y sin cráneo ninguno ni no hay cráneo, pero con mala imagen y si te diviertes hacer feliz efecto pero tienes que tener un teléfono un laptop o una computadora pc normal escritor que normal para poder los videos sabes en cuba tenemos computadoras obviamente tenemos computadoras pero no tenemos computadoras de la máxima calidad sabemos que los streamers consumen muchos recursos y muchas computadoras tienen muchos bajos recursos los teléfonos no son lo más ideal para hacer los streamers sabemos muy poca configuración para la hora de chat, también la posición es muy complicada yo en mi humilde opinión creo que por ese lado podemos hacer streamer aún todavía yo tengo una misma Computadora que tiene una buena imagen porque tengo una laptop, ¿sabes? Tengo una laptop conectado a un monitor, pero que entender, todos no tenemos esa posibilidad. Mi laptop es gamer, por tanto, tiene buena potencia y puedo transmitir sin ningún problema, pero en muchas computadoras, como incluso tengo familiares y familia, o sea, es lo mismo que haz lo que son lentas. Tío. Tienen dos guías, cuatro de ram, o sea. Ahí no camina nada. Y vamos un lo tercero. Que sería tener una buena conexión internet. Y ahí está nuestro principal problema. En se tienen tres servicios de conexión. La Wi-Fi por pack o por conexión inalámbrica. La red móvil, o sea, la de los teléfonos. Y en AutoGar, un servicio que pasa por los cables telefónicos de nuestras casas. Mira. No sé, cuál de las tres es más lenta. La wifi es la más lenta, pero es más económica por el tiempo que cuesta conectar. Los datos móviles es la más rápida, pero es la más cara. O sea, conectarse en es muy caro, la verdad. Es muy caro. Yo me gasto 250 pesos diarios en conectarse. Que sería? Más o menos, más o menos, más o menos un dólar. Un dólar con algo, un USB, Al cambio que esté conectarse diario. Pero no solo conectarse diario, conectarse 2,5 GB. O sea, no es que tengas 24 horas para conectarse. no hay. Perfecto. Es. 2,5 GB y sabemos lo que consume una buena transmisión. Una transmisión en vivo tiene que tener una buena señal de subida y de bajada incluso. La de subida es un asco. La de bajada es muy, mucho mejor, pero lenta también. O sea, hacer más en WhatsApp es una desesperación total. A mí me parte el coco a la mitad, te lo juro. He intentado ser streamer, incluso he probado ser streamer en YouTube y me ha salido, no ha funcionado. Pero nunca he intentado hablar en Twitch porque Twitch... No es tan fácil ser streamer, o sea, tienes ciertos factores que hay que completar Y tengo entendido que tienes mayor velocidad de subida para Hacer los videos, no sé si es mentira Coméntamelo aquí no pasa nada, me equivoqué I'm sorry for you, baby. Así que si el sueño tuyo, si eres cubano O eres otra persona que te interesa saber este tema Es ser streamer, te recomiendo que tengas Una de esas tres cosas, la verdad yo estoy Intentando guardar un poco de dinero para tener una mejor Cámara, una mejor calidad No sé cuándo veas este video, si ya cuando veas este video Y entres a mi canal, tengo ya la mejor calidad De imagen, no lo sé En este video, como puedes ver, he grabado con una webcam Esta es mi webcam, como pueden ver A ver, tiene, tiene una roberula, webcam. webcam pero a ver, a ver, a ver Esta es la webcam, ¿sabes? Una webcam de gama baja pero yo, tengo, yo sé configurar las webcams. O sea, yo me he echado muchos videos de YouTube y tal y he podido configurarlas. No tengo un buen PC de audio, y aún así de una calidad decente para su peso y para las condiciones que yo necesito. Tengo videos con mi teléfono, pero no son los más recomendables. Yo grabo con unas aplicaciones que son webcams que son para transmitir y para grabar, que son más cómodas, incluso mucho más cómodas. Ah, mira, mira, mira, mira, mira, mira. O sea, me había olvidado. Tienes que tener una buena calidad de audio. Mira, un micrófono. Micrófono que es difícil conseguir en nuestro país porque no hay empresas que vendan. Y es caro, se... Carro. tengo un micrófono aquí en el casco que me salió barato pero mmm, no tiene ganas y eso es todo ahora sí ahora sí es todo el video recuerda suscribirte yo soy el Marquito y suscríbete porque es gratis y recuerda que es gratis y YouTube también te recomiendo este video por alguna razón no vayas a irle en contra de YouTube sabes no te vayas en contra de YouTube no seas cabeza hueca loco y aquí me no despido le mando un fuerte besito un besito bien rico y no te lo voy a lanzar es más te lo voy a dar yo mismo mira